Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego argentino para esta sección de videojuegos latinoamericanos. Este videojuego se llama Super Dungeon Megacorp y es desarrollado por... Curiosamente, al parecer la empresa desarrolladora se llama igual Super Dungeon Megacorp... Eh... Este videojuego está aún en desarrollo, pero está en Itch.io para probarlo. Aquí lo describen de la siguiente forma. Super Dungeon Megacorp es un juego de puzzles al estilo Sokoban. No sé si cómo es el acento en esta palabra. Eh, en vez de simples cajas, el jugador deberá mover monstruos, cada uno con diferentes habilidades, dentro de la mazmorra a fin de resolver desafiantes puzzles. Dice, adéntrate en las mazmorras Enfrenta a los monstruos y satisface a los clientes Diviértete Bueno, detrás de este juego Hay un equipo de dos, cuatro Al parecer son seis personas, los voy a nombrar Es Bruno Riva Martina de la... Uy, no sé cómo se dirá ese apellido Si es de la sopa O de ya sopa, O sopa, de ya sopa Bueno, Nahuel Costa Joaquín Triusi, Marco Sawak, Sawiak y Juana Sierra, esto vamos a probarlo, como les dije es un juego que está en Ichigo, está todavía en desarrollo, pero se puede jugar lo que hasta el momento llevan, entonces vamos a probarlo y vamos a ver qué tal es, bueno por acá yo había como hecho una prueba, pero tranquilos, vamos a comenzar, Vamos a primero eh, podemos crear como nuestro personajito aquí, Acá nos dan solo dos opciones, bueno, tres opciones, una sin pelito y otra con dos estilos de pelo. Vamos a escoger este, en ropa lo mismo, en pelotas o verde o azul. Vamos a hacerlo azul y zapatos, tiene también descalzo, zapatos grises o zapatos verdes, dejémoslo en verdes. Eh, nuestro personaje es un conserje, ¿no? Y al parecer está como en una oficina. Es que, ¿cómo les explico? A ver, o sea, me da a entender que esto es un edificio de oficinas, pero en cada oficina como que se encargan de la creación de mazmorras y es importante que yo como consejer haga limpieza después de al parecer eh, darles el uso que, no sé, otras personas le dan a, a, a las mazmorras. Entonces yo soy el consejo y tengo que limpiarlas después de ese uso, ¿no? Entonces vamos a empezar, con, pues por supuesto, con el nivel 1. Vamos a avanzar unos cuantos niveles a ver hasta dónde llegamos y ahí ya determinamos, pues... Pues qué tal el juego, ¿no? Entonces vamos a empezar con el nivel 1, por supuesto. Y aquí nos dicen que con E saludamos a este tipo que se llama señor Calabaza. Al fin llegas, con serge Ya me estaba aburriendo. Tus piernas pixeladas son muy cortas. <risa> en fin, recuerda, muchos aventureros pagan nuestros servicios, ¿ven? De mazmorra cada día. Es una empresa esa, ¿sí? que, que presta el servicio de mazmorras. Si quieres hacer bien tu trabajo, debes ordenar a los monstruos de cada habitación a la perfección. Por favor, no mueras, ya muchos han fracasado en esta tarea. Buena suerte. Entonces, por ejemplo, acá hay un tipo que como que se murió, ¿no? Entonces, tenemos tres botones. Bueno, cuatro botones. El de Z para deshacer alguna opción que hicimos. R para restaurar el nivel, la o la mazmorra. Y WSD para movernos. La E es para hablar con algunos monstruos. Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos con este, así se sí hablan. Esqueleto, ruido de esqueleto. Y ya no hace nada más. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues empujarlo a donde él pertenece, que es a ese cuadrito. Y ya, eso es Entonces, es, se, se parecen mucho a esos juegos de mover cajitas Pero en este caso no son cajitas Hay que ubicar los monstruos a donde pertenecen Vamos a ver qué nos dice el monstruo Señor Cabalaz, Calabaza ¡Wow! Pasaste el primer trabajo Nadie te creía capaz Pero... La empresa no nos permite expresar nuestra opinión Chaucito <risa> Bueno Bueno, bueno Entonces empecemos por acá le sacámosle aquí. Y aquí empujamos este. Y ahora este lo tenemos que llevar espero al otro lado. Entonces llevémoslo hasta aquí. Ruido de esqueleto. Los esqueletos no hablan mucho, ¿no? Listo. Segundo nivel. No está tan difícil, ¿no? Pues por lo menos intentamos hacer los 15 primeros niveles, que son los que el juego tiene. O por lo menos los que vemos acá. E eh, dice... Conserje, si tienes problemas resolviendo los puzzles, de acá en adelante hay dos opciones. Comunícate con los desarrolladores del juego <ríe> o usa la Z para retroceder movimientos. Saludos. Eh, ok, bueno, a ver. Eh, hay que llevar uno de estos esqueletos acá y el otro... Uy, joder, madre, pero aquí, ¿cómo? Ah, bueno, creo que ya, ya, ya tengo una idea de por dónde vamos Entonces, por aquí... Si yo me paro en el hueco de donde... Ah, sí me puedo parar aquí. Entonces va este acá. Ahora. Este va igual, pero con la diferencia de que se va para el otro lado. Entonces está... Ah, pero esperen. Este me bloquea el camino. Ah, la embarré. Ah, bueno. Puedo hacer algo y es... No, la embarré. Realmente la embarré si, sí, vamos a darle restaurar porque es que yo primero tenía que empujar era a este no, pero es que cómo sería Puedo empujar este acá, dar la vuelta, está aquí a ver este, si lo meto este acá. Este no lo podría yo subir, porque se me complicaría la cosa ahí. Para poderlo empujar. ¡Ah! Ya entendí, si sí podía devolverlo. Ah, entonces sí, sí puedo devolverlo. ahora entonces sería, pasamos este acá. Pasamos acá, pasamos acá, lo pasamos acá. Lo pasamos así. Después llevamos este a lo mismo. Ta ta ta. Aquí lo subimos. Como acá no nos deja este, entonces lo movemos de aquí, lo empujamos a este. Llevamos allá y después nos llevamos con este. Eso. Bien, listo. Cuarto nivel. A ver qué nos dice el, el señor calabaza. Dice, hola. ¿Y ya? Eso era. ¡Ay, no! Lo maté. Ah, pero si los mato no pierdo el nivel. Parece que me dan más puntos si logro que todos queden vivos. Bueno. Bueno, lo que yo me refería era que a este tipo hay que empujarlo acá eso dejarlo ahí ahora empujemos este listo ahora empujemos este hacemos lo mismo con este hacemos lo mismo no y así tan y después nos vamos por este Ay, me salió una E, ¿por qué me salió ahorita una E como para hablar con alguien o algo? De nuevo, ¿dónde está? Uy, fue madre. ¿Y aquí cómo hago? Ay, ah, tiene una cantidad de movimientos. Ah, son slimes. Tengo que unirlos y la cantidad de golpes que lee representa los movimientos que puedo hacer. Interesante, van agregando mecánicas muy... Uy, madre, ¿y aquí qué? Historias fantásticas del Lingo. Tomo uno, capítulo 1. Había una vez un slime llamado Lilgo. Se sentía solo, así que se juntó con sus amigos. Sí, hay que juntarlos. Pero no, no me alcanzan los movimientos. Si yo uno este con este... ¡Ay, qué chévere! Porque qué 9? Bueno. Reiniciaron todos los movimientos, básicamente. Al unirse. Pensé que solo se contaban los que tenían. Bueno, vamos al nivel 6. Hijo de madre. Es que todos... Dicen que tienen como 3 movimientos. ¿O son 8? Es que... No, eso es un 3. Y tengo que unir a todos los slimes de tal forma que... ¿como hago? ¿de aquí que se supone que va a ser. estoy haciendo mal ahí y no, y no sé cómo, cómo iniciar. Ah, bueno, tengo es que salirme. Pero aún así no lograría. Ah, no, mentira. Joder, madre. ¡Ah! ¿Qué hice? Siempre me caigo en esos chuzos. A ver, empujamos este para allá. Empujamos este para acá. movemos este para acá. vamos este para arriba. Movemos dos cuadros este. Salimos de aquí. Empujamos este para el centro. Empujamos este para el centro. Lo movemos aquí. Vamos para acá. Lo movemos aquí. Uy, fue madre. Este sí estaba más complicado De una vez se subió de nivel esta vaina Listo, y ahora el esqueleto lo devolvemos a su lugar Listo Buenísima, buenísima Sigue, sigue ¿Y esto qué? What? Ah, ya entendí A ver A ver si... Es... Ah, pero mataría el slime. O sea, aquí no sé realmente cómo va a ser, porque si hago esto, divido el slime. Ah, pero lo divido en varias partes. Ok, ok. Está claro. Entonces pues empujo esta. Empujo esta. Empujo esta. Empujo esta empujo esta, la bajo, empujo esta, empujo aquí la uno en una sola, listo, está claro, y ahora movemos la palanca a hueva, ah se me olvidó ese chucito ahí. Bueno, a ver. Bueno, entonces empujo este esqueleto hacia acá y lo dejo acá y me voy por, por el slime. Lo empujo, lo empujo, lo empujo, lo dejo acá, lo bajo, lo bajo y aquí, listo. Y ahora a este le bajo, le empujo, le empujo. ¡Y listo! ¡Uf! Bastante, bastante. ¿Qué dice? ¿Office? No entendí eso de Office Classic. Bueno, ¿y aquí qué? Pues no leo nada de complicado a este... Ah, ya entendí. Hay que repartir los limes. Hay que repartir los limes. En, en, en las suficientes partes como para que, para que lleguen a sus destinos. tan complicado pienso yo no a huepucho ahora este aquí y también lo mismo no Ah, sí, o sea, no estaba como tan complicado. Era más bien de saber repartirlos, ¿no? Lo que no entiendo es por qué ahorita salió Office Classic. ¿Qué diferencia entre uno y el otro? ¿O, qué? ¿O eso es automático? Bueno, aquí que hay también cuatro, cuatro espacios. Bueno, cada slime tiene tres movimientos. Asumo que hay que usar este del centro. Destruirlo. Y básicamente mover cada uno de ellos. A ver. Veamos. Por ejemplo este. Lo quiero ubicar allá. 1, 2. Aquí ya se acaba el... A ver. Así ah, en cero ya se vuelve una nada. Entonces... Entonces la idea es destruir este a ver uno dos uno dos uy madre y ahí qué No, ya me las pillé entonces debo bajar este y este este con este después meter el slime grande acá activar esto convertir esto en un slime super gigante de nuevo meterlo hacer que se creen slime chiquiticos de nuevo bajo esto ahora uno este con este, lo llevo de nuevo aquí al centro, lo uno, lo destruyo, y ahora uno este con este, ahí saqué uno, y a este lo empujo, lo uno con este y listo, lo logramos. Listo, siguiente nivel Bueno, aquí cómo es la cosa Vamos a ver con este men. Señor Calabaza ¿Historias que qué? La mm, embarré, creo que le di restaurar Y se me borró El señor Calabaza ¿Cómo funciona esto? Vale, esto lo llevamos hasta aquí. Después lo unimos a este. Después lo unimos aquí. Después unimos este con este. este un poco, no sé cómo hacer aquí eso, así Así sería, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, lo logramos! ¡Por fin! ¡Excelente! Bueno, a ver qué tiene. ¡Uy! Y ese animal se mueve. Dice, mi amigo centauro y... Tres esqueletos. Estás en el nivel imposible. El jefe se apiade de tu alma. Ese es el jefe. Ah, ya sé. La idea es usar los esqueletos para mover el centauro. Creo que la idea sería empujarlo De tal forma Que se estrelle Aquí Y yo lo subo aquí Y después lo empuje hacia el fondo ¿No? ¡Oh! Ah, puercis. ¿Pero y aquí qué? No, se quedó atrapado A ver No, creo que ya ya ya, ya, entendí la, ya entendí el punto. Creo que así está bien. Vamos a hacerlo de este modo. Vamos a empujarlo primero allá. ¡Pah! Se estrella con él. Después yo, ¿qué hago? Lo empujo hacia acá. Lo empujo hacia la roca. Lo empujo hacia acá. Lo empujo hacia allá. Y adiós, centaurito. ¡Hijo de madre! A ver qué nos dice la calabaza. Dice, querido jugador, la empresa me obliga a darte este mensaje cada cierto nivel es para que te sientas inteligente. Este nivel es imposible. <risa> Siempre cuidando tu diversión. Atentamente la administración. O sea, yo. No, pero no me. No, pero espera, ¿cómo que este nivel es imposible? Pues. Ah, ok. Ellos no se pueden estrella O sea, ellos básicamente pueden seguir derecho. Hay que ponerles una barrera ahí. A ver. Bueno pues ya. O sea, es colocarle. ¡Ah! Se me olvidaba ah, que estos vainolos tienen contadores. Ah, no. no, no, no, ya sé qué hacer. Pues empujemos el primero a uno de estos. Entonces, tenemos este con este tan. Ahí las divide en varios pedazos. Ahora lo que hago es llevarme este para acá. No, no me alcanza. No, no me alcanza. A ver, ¿cómo podría ser entonces mejor? Bueno, ¿y si mejor? A ver, bueno, aquí se forman tres, ¿no? Ya lo logré. Ay, sí, lo logré. Uh. <risas> lo logré. Oh, ¿Y esto qué? Uy, se puso rojo. Ay, joder, madre. Este, este aplasta cada tres golpes. Es como Hulk. Ajo de puerca. A ver. Ah, bueno, no estaba tan complicado, como que fue una introducción a cómo, a cómo funciona. Y ahora se desbloqueó algo que se llama jungla, pero no entiendo cómo funciona eso. O sea, jungla, clásico, oficina. Uy, no, ¿y esto qué? Ah, ya la embarré. <ríe> ya la embarré. barrando por aquí yo como me ubico Si este bicho ya que va atrapado ahí abajo no no es así a ver empujo este empujo este no no hay forma parece que va a empezar es por este lo empujo explota. Entonces alejemos las calaveritas. Y ahora sí. Listo. Y el nivel 15... Sería que... Ah, no, mentiras ¿Ahí cómo sería? Si yo le... Venga, ¿qué dice este men? ¡Ay! No, lo reinicié Ahora no sé qué es lo que iba a decir A ver, si yo empujo esto Hacia acá, ¿qué pasa? ¡Uy, qué madre! A ver... Si sí, yo lo empujo aquí donde él salta Ah, no lo hace Ah, pero y si lo ponemos aquí No, tampoco ...pero puedo hacer lo mismo que hice antes. Y es moverlo a él. Pues madre no, ahí los destruye. Ah, ya sé. Lo bajo a él. Y a él lo subo. Ay no, porque si no quedan abajo. esta sería corriendo a estos. Y sí, si sí, podría yo Empujarlos a todos De tal forma Que el que haría Aquí Lo logramos Y ahora qué Ya hice todos los niveles Ah, ok. Ya entendí a lo que se refería cuando yo desbloqueaba. Y era que yo puedo ahora ir a otros niveles. Por ejemplo, oficina, clásico o jungla. Ah, ok, ok. Ah, miren, miren esto. Bueno, por el momento creo que voy a dejar así, pero no obstante, quiero ver, por ejemplo, de qué se trata este nivel. A ver, tu gran esfuerzo te ha hecho merecedor de esta oficina. Aquí puedes descansarte tu jornada 25 ¡Horas diarias! No te ilusiones, la decoración no la regalamos, debes comprar la tuya. En el cuadrado amarillo puedes usar tu dinero para comprar muebles y monstruos que decoren tu oficina. En el cuadrado rosa puedes cambiar tu look todas las veces que quieras. Y en el cuadrado blanco puedes vender todo lo que compres. Cuando estés listo para seguir trabajando, sal por el ascensor. ¡Saludos! Ah, ok, la oficina es más como un gestor de, del, del dinero y esas cosas, ¿no? A ver, esto es para comprar cosas, objetos con lo que me he ganado dinero Por ejemplo, puedo comprar una estatua blanca Y no sé dónde se colocaría ¿Se quedó? Creo que el juego se quedó bloqueado ahí Sí, efectivamente se quedó... Ah, no, me está diciendo dónde colocar la estatua Ah, ok Ay, también puedo comprar monstruos para colocarlos en mi... Uy, hay slime azules, hay cíclopes. ¿Qué más hay? Lobos, lobitos, espíritus, sucubos, vampiros, clones, snowman, lobos albinos, lobito albino, yeti, gárgola, stalker, swapper y lengüetas. Oiga, sí que hay monstruitos, ¿no? Venga, el lobito albino. Ay, qué bonito, en si lo puedo acariciar Ay, no, solo lo puedo mover, pero no lo puedo acariciar Ni hablar con él Y la verde, es la roja, ah, esta es para Cambiar mi aspecto, pero mi aspecto Siguen siendo los mismos, entonces no Y el blanco Era para vender las cosas, ¿no? Bueno, ok Entonces, ¿para qué sería La jungla? Entonces la jungla sí debe ser un nivel Ajá, acá ya son niveles de nuevo. Pues bueno amigos, creo que por el momento en los 15 primeros niveles es suficiente. Voy a ver si de pronto hago el gameplay completo, es decir, los otros niveles que falten. Es decir, el de la jungla y los otros tres que hay más. Pero pues hasta el momento dejamos aquí el gameplay para que ustedes puedan disfrutarlo, para que ustedes puedan analizarlo, verlo, decirme qué opinan. Y pues les agradezco mucho por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, suscribirse, voy a dejar el link del juego en la descripción para que ustedes también se atrevan a probarlo, a ver qué tal les va con estos otros eh, puzzles de los siguientes niveles que asumo que serán un poquito más complicados. Muchas gracias amigos por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Bye bye.